Un fuerte saludo para quienes desde hoy nos acompañan semanalmente en esta cita que cada fin de semana llegará hasta ti. Si tú quieres, podemos caminar juntos en esto que será ir descubriendo a través del diálogo, junto con el hoy que me acompaña, temas que parecen obvios y que sin embargo tienen otras maneras de acercarse a ellos, gracias por estar ahí, ya sabes, cada fin de semana estaremos contigo si quieres abriendo este espacio de reflexión para que tú puedas repensarte y quizá explorar la vida en sus otras posibilidades Gracias Chama por la bienvenida eh, Hola a todos, fraternal saludo ¿Te parece si comenzamos con el diálogo el día de hoy? Eh, gustaría que habláramos de, de los inicios, aprovechando que es el primer episodio y, y de qué implica iniciar, ¿no? Eh, muchas veces implica miedo a la incertidumbre, muchas veces eh, implica eh, como este cierto de, desconcierto, ¿no? Y, y mucho miedo, tanto así que la mayoría de personas no se animan o necesitan demasiada motivación a propósito de que está terminando también el año y, y mucha gente espera, espera el año nuevo o a veces esperan los lunes o el inicio de mes no para tomar acción. Entonces, eh, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas de, de, de los inicios? ¿no? ¿Cuál es la importancia para ti de, de empezar conscientemente en la vida? Sí, la vida, ¿no? este, este flujo misterioso ¿no? de como que eso que llamamos presente que siempre está transcurriendo, como que se nos va de las manos y que nos invita a constantemente volver a empezar. Hoy, hoy mismo es un día que está comenzando. De alguna manera la vida es principios y finales, ¿no? empezar es constante. Yo recuerdo... Cuando joven siempre me, la gente me intentaba desanimar, ojo, con las influencias. recuerdo todas las veces que me decían, Chamalú, no crees que estás exagerando, no crees que eres muy idealista, muy optimista, que no estás con los pies en la tierra. y Ojo, entonces cuando hablabas y me venía primero a la memoria, esa cantidad de voces externas, aparte están las internas, ¿no? que ya a veces uno solito se desanima. Pero si queremos empezar algo, si tienes por ahí un sueño pendiente, una meta, un reto, un anhelo, tal vez no sea bueno que lo comentes a cualquiera. Hay gente demasiado realista, es decir, pesimista o que... Recuerda todo esto a partir de las cicatrices, ¿no? de intentos fallidos, de emprendimientos que no funcionaron. Creo que lo primero es acumular ganas. Una vez que enfocamos nuestra energía, una vez que estamos decididos, me gustaría aquí, nosotros alguna vez acuñamos, fusionamos dos palabras, ¿no? lento, rápido, así hasta encontrar la dirección, hasta enfocarnos, hasta apuntar, hasta dibujar el sueño. No corramos, caminemos, vayamos lentamente. Una vez que comenzamos, ahí sí podemos ir al ritmo que, que nos vaya desalimentando. ¿no? Creo que en esto lo primero que me gustaría compartir en, en este diálogo contigo y, y junto con el hoy ya sabes, semanalmente estaremos reuniéndonos contigo si quieres, es eh, la importancia de, de que no te desanime antes de empezar, de que tú mismo ignores esa, esa voz interna que quién sabe quién la sembró, que en nombre de un supuesto realismo pues intenta frenarte, tenerte me gusta, me gusta que la gente lo intente. Yo comenzaría por aquello que nos apasiona. Creo que esa es una buena puerta de entrada, la pasión, lo que amas hacer. Pensaba, mientras hablabas al principio, eh, de esta idea de los griegos, no de que todo viene de su parte contraria, no como en una especie de de dialéctica en la vida, y que justamente para iniciar algo uh, hay que terminar con lo anterior. Y, y de ahí entonces la importancia, por ejemplo, de los rituales, ¿no? Por eso tanta gente espera el año nuevo, sus cumpleaños, para, para así como que poner un corte, al menos en el imaginario de la mente, y... Y bueno, inventarse que es una persona distinta, que es alguien distinto. Porque en efecto, creo yo, para comenzar algo hay que tener plena conciencia de que tenemos que ser distintos a lo que éramos antes, ¿no? O sea, para lograr las cosas que no hemos logrado hay que ser a un nivel que no hemos sido. Y, y justamente esto... Eh, Genera, ¿no? Como la, la, la desidentificación, digamos, o la el, el que uno proyecte algo diferente, que las personas nos digan, bueno, y ese quién es, ¿no? Ese no es el que conocí. Y, y entonces, ante este rechazo de, de, nuestra nueva, de nuestro nuevo proyecto, de nuestra nueva eh, nuestro nuevo camino, es por eso, ¿no? Por, porque las personas ven algo que no veían antes de nosotros, entonces siempre lo desconocido es como, bueno, ese... Ese no era mi hijo, ese no era mi novio, ese no era eh, mi, mi hermano, ¿no? Lo que sea que, que, que haya en, eh, alrededor de nosotros y que nos diga que, que no estamos siendo como fieles a nosotros mismos. Entonces, de ahí, pues bueno, viene como este desánimo, ¿no? Esto que, que, que muchas veces pasa, que, que uno se, se, se cuestiona si realmente debería estar haciendo lo, lo que quiere hacer. Y, y por eso es bien importante hacer justo, como dices, lo que te apasiona, porque si no empiezas por lo que te apasiona, entonces va a ser va a ser como un auto al que se le acaba la gasolina muy pronto, ¿no? qué es lo que pasa cuando la gente generalmente inicia las cosas, ¿no? La motivación dura un par de semanas y, y al no ver resultados y al ver un entorno que no, que no está de acuerdo, que le parece raro, que no te apoya, que no sustenta eso, pues te caes y... Y dejas todo y regresas a lo anterior, ¿no? Entonces, ¿cuáles ¿cuál son para ti como, como estas, eh, estos puntos así que uno debería tener en cuenta justamente cuando quiere iniciar algo nuevo para no desmotivarse, ¿no? Para no, para no perder así como en el camino luego, luego la, la gasolina y, y regresar. Sí, creo que hay varias, siempre hay varias maneras de... De hacer las cosas. ¿no? Yo parto de una frase que me gusta mucho que dice, la mejor manera de hacer algo es hacerlo. ¿Sí? Así, hacerlo. Eh, no hay caminos únicos, no hay recetas infalibles. Habrá entonces que, primero diría, reconciliarse y aprender a convivir con la incertidumbre, que es lo más seguro lo más cierto, lo más constante. ¿sí? Buscar la seguridad o pedirle garantías a la vida puede ser un acto bastante ingenuo. ¿sí? Y junto a ello, no temer al fracaso, no, no temer a equivocarse, además que es un error. Tal vez es necesario que cometamos determinados errores, no de manera premeditada, pero sí los errores son reciclables, ¿no? como que hay que ir admitiendo en esa fase de ir calentando motores que la vida es un viaje sin garantías ¿sí? que lo desconocido, es decir, la incertidumbre lo que aquí en los Andes, momentáneamente nos encontramos en Bolivia eh, durante este diálogo con Eloy, eh, es ese tercero incluido que la lógica aristotélica excluyó y que la vida no es blanco-negro, ¿no? la vida no es éxito o fracaso. Hay matices, ¿no? Hay, hay cosas que... Hay éxitos que fracasan y errores que uno puede decir que bueno, que me equivoqué. Sí, creo que hace falta ese abordaje fluido, flexible y... Y también ese hábito de irse automotivando, no siempre hay alguien que nos preste su hombro para consolarnos, ¿no? Creo que estas son algunas cosas previas que tenemos que tomar en cuenta. Y por supuesto el desapego, son estos temas que más adelante les vamos a ir hablando también, los rituales, el desapego, en fin... El desapego me parece importante, ¿no? Eh, creo que si aprendemos oportunamente a renunciar cuando toca, nos vacunamos contra el sufrimiento. Hay demasiada gente sufriendo y ya hasta podríamos decir que ya no es original sufrir, no todo el mundo sufre, se complica. Creo que el desafío ahora es eh, aprender a convivir con incertidumbre, más aún en tiempos de crisis como estos, ¿no? Nada más. ...no tenemos un mejor escenario que este... no ...creo que el de antemano comenzar a eh, mentalizarnos... ...a convivir con la incertidumbre... ...con la inseguridad, con la crisis, con lo desconocido... ...es eh, un requisito existencial... ¿no? ...de manera que ese miedo a lo desconocido... ...ese miedo a empezar algo por no tener las garantías tendría que ir desapareciendo, siempre habrá un poquito de miedo, en fin, pero lo podemos convertir hasta en un impulso para, para seguir adelante. ¿no? A mí me gusta la gente que se emociona, ¿no? que significa que aún está viva, y, y aunque haya un poco de miedo por ahí, mientras no nos paralice, empecemos. Justo pensaba en, ahora en, en los emprendedores, ¿no?, en, en, en... La forma en la que esto se materializa muchas veces es en, en el emprendimiento, ¿no? Las estadísticas dicen que, bueno, solamente el, el 9% de la población es emprendedora y, y no obstante, siempre que tú le preguntas a alguien, oye, ¿has pensado en tener un negocio? Siempre dicen que sí. No sé si haya persona adulta en el mundo que nunca haya pensado en, en poner un negocio, en ser independiente, en, en, en buscar cómo está financiera a partir de, de las creaciones propias o, o quizá porque, porque quieren eh, dedicarse a algo que les apasiona y no les gusta su trabajo. Y y entonces ahí es como muy palpable, ¿no? Este, este miedo a emprender porque eh, casi siempre cuando uno está en la situación y escucha a las personas decir, bueno, arriesgate o, o escucha motivadores que le dicen esto de, del fracaso y uno ve sus cuentas de banco y dice, bueno, ¿y ¿cómo lo voy a hacer para pagar la renta a fin de mes? ¿no? O sea, es, muchas veces lo más difícil es como convivir con esta parte más densa y llevar la motivación y llevar eso a, a, a la parte más tangible. Y, y al menos para mí, entonces, eh, creo que hay dos cosas bien importantes que, que son así parte de, de mi Biblia, ¿no? Que es buscar buscar una tribu, buscar un contexto, ¿no? Alguien que, como decías, te apoye, se haga ese hombro en esos momentos en los que sientes que, que tienes mucho miedo, que las cosas van a salir mal, o que a veces en efecto empiezan a salir mal, ¿no? Porque casi siempre las primeras veces, ¿no? Y eso me gustaría decirle a, a la gente que está en esta situación, las primeras veces salen mal, ¿no? Siempre eh, la primera vez que tienes una relación, la primera vez que, que emprendes, que, que haces cualquier cosa. Bueno, la primera vez que te subes una bicicleta seguro te vas a caer. Entonces, esta parte del, del desapego, como bien mencionabas, pero, pero también el tener a alguien que sepas que va a estar ahí cuando, cuando te caigas, ¿no? Es que, es que, que no vas a estar solo, creo que es bien importante. Y la segunda... ...no menos importante que es... ...tener un mentor, ¿no? Yo siempre... Eh, ...lo que sea que haya querido aprender en la vida... ...siempre he tratado de buscar los mejores mentores... ...que estén a mi alcance, que estén a mi mano... ...a veces puede ser muy caro, a veces están muy lejos... ...a veces no te hacen caso... ...pero siempre buscar una guía, ¿no? Porque... ...eso te va a ahorrar un montón de... ...de... de camino, ¿no? De, de, ...de errores, de... ...de, de decisiones equivocadas... No porque te vaya a decir exactamente cómo es, porque yo creo que todos tenemos un camino diferente a la hora de construirnos. Pero sí, por lo menos que te diga, por ahí no es, esto te puede ayudar, puedes ver a tales cosas, tales videos, leer tales libros. Eso es bien, bien importante, porque algo que te he escuchado decir mucho en tus videos, que es esta cuestión del tiempo. no No tenemos en realidad demasiado tiempo, si comparamos la vida de un ser humano con con lo que ha durado la edad de la tierra o, o la edad del universo es realmente una fracción millo, millonésima y entonces tener este sentido de, de urgencia en, en términos de, de aprovechar el tiempo que tenemos eh, bueno, nos ayuda mucho siempre, tener un mentor, tener una guía tener un método, tener una tribu, tener gente que, que ya esté en ese contexto porque así es más difícil, así aunque te caigas a lo mejor por pura vergüenza no vas a renunciar, ¿no? Porque, porque vas a decir, no, voy a quedarle mal a alguien. Y eso ya ayuda. Sí, claro, totalmente. Bueno, va. para quienes nos, nos están escuchando, eh, soy Chamalú, Eloy, Bolivia, México, y una historia de, de emprendimiento, de sueños, de compartir, es que semanalmente va a ir llegando cada fin de semana para ti. Coméntalo si quieres, reflexiónalo, compártelo. Eh, somos de dos eh, hemisferios distintos, norte-sur, somos de dos generaciones distintas y justamente esa diversidad puede ser nutritiva, ¿no? Ahora que lo mencionaba, la importancia de un mentor, la importancia de una tribu. Estamos hoy, como es la primera emisión, haciendo como una especie de. ...inventario de futuros temas... ¿no? ...que vamos a ir hablando incluso... Eh, ...tú mismo nos puedes ir... Eh, ...haciendo saber algún tema que te interesa ...que vayamos abordando... ...el haber estado... ...en mi caso... En, ...viviendo como nómada durante 40 años... ...el haber construido una, una... comunidad... ...en Bolivia, en Cochabamba... ...que ya tiene 32 años de... ...de vida... Eh, me ha permitido darme cuenta eh, de eso que mencioné hoy, no, la importancia de de una tribu, de gente que hable tu mismo idioma, un sueño compartido tiene mejor sabor, sin duda. Eh, y por otro lado, la importancia del mentor, del guía, del maestro, de, de gente que te diga, mira, por ahí no es, sí, ahorrar tiempo. Al final todo es cuestión de tiempo, ¿no? Porque tiempo es lo que somos, tiempo es lo que se nos va. Uno dice piadosamente, ¿no? Está pasando el tiempo, pero en verdad somos nosotros lo que estamos pasando. Ni siquiera sabemos qué es el tiempo. Pero sabemos que hoy es el último día por hoy. Que nunca más habrá hoy, de este mes, de este año. De alguna manera... Eso tiene que inducirnos a valorar más eh, la vida, las oportunidades, esta, esto es una oportunidad para ti, para... queremos proponerte recuperar ese hábito reflexivo a través de ese diálogo con el hoy. Queremos proponerte repensar algunas cosas, caminar en vez de correr. ¿Cuántas veces le he preguntado a algunos, aquí que tenemos nuestra comunidad, que es una escuela para aprender a vivir, por lo que han pasado muchos aprendices? Pues, cualquiera, ir en cualquier momento de su vida. Muchos vienen así agitados, estresados, ansiosos. Y eh, ¿Pero dónde vas tan rápido? No saben. Da la impresión de que cuanto menos saben a dónde van, más se apuran. Sí, creo que hay que ir recuperando muchas cosas. Una de ellas es ese hábito del diálogo, pero no del intercambio frívolo de sumores, No temas de coyuntura necesariamente, sino esto de preguntarnos ¿no? qué estamos haciendo con nosotros. Esa es la idea de, este, de, estas, de esos diálogos, de estas emisiones semanales. ...las cuales te invitamos a acudir cada fin de semana... ...hoy que es nuestra primera emisión estamos un poco... ...picoteando distintos temas... ...así con esos matices con los que la vida nos, nos va presentando... ¿no? ...como que tenemos que estar preparados para todo... ...y pues la idea es esa, ¿no?... El ...aprovechar mejor el tiempo... De alguna manera vamos a ir siempre merodeando en torno a, a la vida, al emprender en la vida, al acercarnos a, a la vida desde distintas eh, posibilidades y, y decirte quizá compartir contigo que es posible hacerlo de también otras formas y es posible que... Lo que te falte sea justamente esto que, que estamos hablando, ¿no? Ese, eso que parecía tan insignificante, tan pequeño, que podría dar sentido a tu vida, completar lo que te falta. Así que ya sabes, nos vamos a ir reuniendo semanalmente con este tipo de temas que rápidamente hemos ido aludiendo... ¿Y qué más, Eloy, le podemos decir a quienes hoy están, están escuchándonos por primera vez y quizás están preguntando, bueno, más de lo mismo, así, ¿por qué tendrían que escucharnos? Estaba, bueno, creo que, antes, antes de decirte esto que te quería decir, para ahí es un tema de intuición, ¿no? Eh, en un mundo en donde, donde hay tanta tanta oferta y donde en realidad yo creo que no tenemos el afán de, de, de vender esto, ¿no? Así como, como, como un poco convencer a la gente. Que, que Creo que eso es bien importante. Cuando empiezas algo con la idea de querer convencer a la gente, como con, con la necesidad de recibir atención o de recibir reconocimiento, bueno, te vas a llevar probablemente una, una decepción. Al menos, eh, en mi caso, que, que, que trabajo asesorando emprendedores para que puedan tener eh, presencia digital, puedan posicionar sus marcas en, en las diferentes eh, redes y canales digitales. Casi siempre cuando alguien empieza a hacer un video, empieza a hacer una publicación, empieza a escribir... ...muy poca gente va a reaccionar, ¿no? Muy poca gente va a... ...a darte un like, a compartirte... ...a, a mandarte un mensaje... ...entonces... ...es bien importante como, como no hacerlo por ese reconocimiento... Eh, ...igual que no hacerlo por dinero, ¿no? Es, es una consecuencia que se va a dar si... ...si sigues constante en, en ese camino... Eh, ...bueno... Cosas para escucharnos, eh, creo que es esta combinación ¿no? entre el mundo empresarial y el mundo eh, un poco más de sabiduría, de conocimiento, de espiritualidad, eh, es bien necesaria. Yo al menos no he escuchado eh, una propuesta similar. Entonces, bueno, creo que cre credenciales para que nos escuchen y, y sean parte de nuestros programas que, que justamente buscan generar esta combinación para para formar eh, emprendedores y personas de manera integral. Eh, y siguiendo este tema de, como de, de los inicios y de que al principio eh, no vas a ver probablemente grandes resultados, eh, a mí me gustaría justo un, un poco ponerte esta idea sobre la mesa y, y, y que me digas... Desde tu perspectiva, ¿en dónde, ¿en dónde pasó el quiebre, no? Quiero decir, antes, cuando la gente se proponía cosas, se ve que iban a ser empresas de muchos años, ¿no? Que iban a ser, eh, quiero decir, tareas o eh, proyectos de muchos años. ¿no? Tan solo alguien, un arquitecto que visualizaba una catedral sabía que probablemente iba a morir y, y no le iba a haber terminada. Eh... Y hoy el tiempo al haberse reducido tanto, al estar acostumbrados al estímulo rápido, creo que la gente perdió la capacidad de soñar así a largo plazo, ¿no? Eh, le preguntas algo a, a las personas y sus sueños más inmediatos, son cosas muy banales, ¿no? Son cosas que se agotan al, al corto plazo. Entonces, creo que estamos perdiendo esta capacidad de visualizarnos, de visualizar nuestros proyectos, de manera que trasciendan, ¿no? Porque nosotros mismos hemos perdido esa, ese sentido de trascendencia y, y, y queremos eh, tener cosas como hoy las, las famosas vanity fairs, ¿no? Que eh, en, en el marketing eso se le conoce a, a las medidas que usamos, ¿no? Tengo tantos seguidores, tengo tantos likes y, y entonces empezamos a, a pensar en esos resultados cortoplacistas y además muy superficiales que, que no trascienden en realidad a, a, a lo que podríamos hacer como seres humanos, ¿no? nuestra capacidad de creación eh, ¿por, ¿por qué crees que pasa esto? ¿no? ¿en qué punto nos perdimos? ¿en qué punto dejamos de visualizar cosas grandes? Sí, realmente hay una impaciencia una ansiedad, creo que es consecuencia de esta época, ¿no? Donde a mí me da la impresión de, de que nos quieren corriendo para que no nos demos cuenta de lo que realmente importa. La velocidad es inversamente proporcional a la profundidad. No puedes en poco tiempo ser profundo así. A no ser quizá un, un lenguaje aforístico así, ¿no? Que danse una frase poderosa, pero... Por lo general la vida hay que meditarla, ¿no? requiere una actitud contemplativa, reflexiva, hay que preguntarse, hay que dudar, hay que repensar lo que ya habías eh, elegido, hay que leer ese libro, ni siquiera un libro, ¿no? a veces un párrafo, así pelearte con él, en fin. Eh, creo que... La pérdida del hábito reflexivo está inducida por un modelo civilizatorio que nos necesita profundamente frívolos para que seamos manipulables. Creo que ese es un trasfondo que lo vamos a hablar también más adelante, ya saben que estamos comenzando esto. Eh, creo que hay... Está eh, bien visto esa especie de ignorancia diplomada. si sí, las personas que ni siquiera saben que no saben. ¿no? Yo creo que Sócrates aquí se agarraría la cabeza, no se golpearía contra una pared. ¿Cómo es que ha llegado el ser humano? Es una civilización, ¿no? este modelo civilizatorio que lo banaliza todo. Sí, hasta se está perdiendo el idioma. Ya las nuevas generaciones cuántas palabras usarán, ¿no? Pero me preocupa que cualquier momento un chimpancé les va a desafiar en la cantidad de, de sonidos que, que manejan, ¿no? Es increíble. Y, y hasta como para escribir también pura contracciones, todo así... Y, y tu país, México, es un país donde no sé qué le están haciendo al idioma, ¿no? pero uno ya no le entiende a un joven. ¿no? Todo eso creo que es, es compatible con un modelo así consumista y, y que no le interesa la calidad, no le interesa la vida en definitiva. ¿no? Nosotros que, yo que vengo de una cosmovisión andina, para nosotros la vida tiene que estar, Estar en el centro de todo, no, no el consumo, no el dinero. Creo que es un tema civilizatorio, ¿no? que hay que repensarlo también. Estas son cosas que tenemos que ir hablando. Y de antemano, un requisito para ser parte de todo esto va a ser pues, ir recuperando ese hábito reflexivo, ¿no? que nos permita, en el fondo, darnos cuenta de que la vida podría ser otra cosa. Sí, sí, completamente de acuerdo con, con ese tema del lenguaje, ¿no? Decía Wittgenstein, los límites del lenguaje son los límites de mi mundo, ¿no? Entonces, ¿qué, qué límites tenemos ahora con, con un lenguaje tan corto? Pues, una capacidad de pensamiento bien, bien pequeña. Eh, bueno, cuéntanos, eh, a ti que nos estás escuchando, ¿qué es lo que... ...que estás queriendo emprender... ...en algún área de tu vida... qué es lo que estás queriendo iniciar y, y... no te has atrevido a dar el paso... O, ...o estás empezando... ...estás esperando, perdón... ...que llegue el primero de enero para... para empezar... Eh, ...no lo hagas, ¿no? No lo hagas, empieza en este momento porque... ...ese mes y medio que te estás ahorrando... ...puede ser... ...puede ser la diferencia... Eh, ...y bueno... Me, ahora que, que como para ir cerrando, hablamos de esto de, de, de la visualización y de que la vida se ha quitado un poco del centro de, de nuestros objetivos. Eh, y eso tiene que ver mucho con la energía, ¿no? Este tema que está tan de moda y hoy todo el mundo habla de que todo es energía, ¿no? El dinero es energía, el amor es energía, todo es energía ya. Eh, y en el fondo. Vivimos en la era con más depresión, con más trastornos mentales, entonces pareciera que vivimos en la era con menos energía en realidad, aunque nos la pasemos hablando de eso. Que va muy relacionada para mí, al, al menos creo que en, en mi experiencia, con el objetivo, ¿no? Entre más grande es el objetivo, más energía tienes de algún modo para hacerlo. Es como cuando cuando vas al gimnasio y te ponen a correr y te dicen, bueno, le vas a dar 10 vueltas a la cancha, entonces tu cerebro ya sabe que le tienes que dar 10 y a la octava, a la novena se empieza a cansar, pero si en cambio le dices, vas a darle 5 vueltas a la cancha, a la cuarta se empieza ya como a rendir, ¿no? Como que es algo muy mental, o al menos en mi experiencia es lo que ha sucedido. Entonces, eh, ¿qué te parece si, si dejamos este tema como, como para el siguiente? Eh, episodio así, algo algo de, de la energía que es bien importante cuando empiezas, ¿no? Para poder sostenerte, es, es para mí como el siguiente paso, ¿no? Como, como motivarte para tener energía en el, en el día a día. Sí, claro, y además ir eh, descubriendo por qué hay gente incansable. Todo esto es posible de acceder, aprender, descubrir, implementar una vida en la vida de nosotros. Eh. Vamos a contarles también, gradualmente, sí, algunos eh, emprendimientos imposibles que hemos hecho en alguna época. Decía, solo me interesa lo imposible. Y, pues, creo que este es un espacio que te proponemos eh, semanalmente, básicamente, para, para ver la vida de desde otra parte. sí cuando hoy hablaba, aludía a los emprendedores en realidad, todos tendríamos que ser emprendedores, ¿no? porque nuestra primera empresa es la vida misma, el vivir bien, tan importante aquí en los Andes, más que un derecho es un deber. Entonces te invitamos a que la próxima nos eh, acompañe nuevamente, si quieres invite más gente y podamos seguir dialogando, presiento que estás ahí participando de este diálogo, que somos contigo que más, eh, eh, que estás incluido así en esa silla vacía que en este momento aparentemente no recibe a nadie, y, y que hagamos de esto una, una caminata reflexiva juntos. Te esperamos la próxima. Un abrazo para ti. Gracias, Chamalu, gracias a ti que nos estás escuchando. Nos vemos en el siguiente capítulo. Abrazos.